Por, por la situación que está viviendo actualmente y me quedo en Cali. Luego subo a Bogotá y luego subo barra, a Barranquilla y me vengo a Medellín llegando el 4 de junio. Entonces llego el 4 de junio y me reciben muy bien. O sea, esto, brutal. Las edificaciones, metro, transporte público excelente. El, lo que es la, la amabilidad de, de, de ustedes, ustedes son tan amables, ustedes son tan amables que hay anécdotas que yo estoy vendiendo y la gente me, me detiene un minuto a saludarme, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Y eres venezolano y todo, muy amable. O sea, gracias. Cuando se despiden muchas gracias, qué bien. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dos verde. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto es? Eh, 4000 a mí. Gracias, mano. ¿Le puedo entrevistar? ¿Corre puedo entrevista? entrevista? <risa> No, es un video aficionado. Eso es lo que ellos ganan, pero por 10000 vistas, imagínate. Gracias, cuídense. necesito reunir 120 mil pesos para regresar a Venezuela y eso es lo que estoy haciendo ahorita colectando 120 mil pesos para regresar a mi país para volver a empezar de nuevo todo lo que hice, lo que construí en 8 años en, en Venezuela pues, o sea. pero nada pues, aparte de, de lo duro, lo único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 Venezuela, 148 mil empresas en lo que era Conce Comercio, la Cámara de Comercio en Venezuela, todas las industrias. ¿Quién toca eso? Bueno, ya sabemos quién toca. El presidente toca eso. De 148 mil empresas, bajamos a 48 mil empresas. Cierras el ramo agrónomo, cierras el ramo productor, cabilla, acero, aluminio, todo lo que es materiales de construcción. No construyes edificios. No tiene fábricas, no tiene fábricas, no produce productos elaborados. Necesidades básicas. Harina pan, eh, bueno, para el venezolano, ¿no? harina pan, queso. Y lo triste es ¿por qué, por qué se dejó perder un país. ¿Por qué? O sea, por el dinero. Señores. Ahorita que, está, que estamos grabando el video, esto es un papel, esto es un papel, un papel, se rasga, se rasga. Eso no tiene valor, el valor como concepto lo tenemos nosotros, en la mente. Venezuela, Colombia como concepto está en la mente. Vamos a esperar que jóvenes de 21 años los, les disparen en el pecho y que una muerte sume más catástrofes y menos profesionales para que un país se recupere. No, esa no es la salida. Esa no es la salida. ¿Regresar a este país? Sí, lo voy a hacer. Pero en aras de construir, en aras de...